Está viendo como otro. La dama Marlene Martínez. Fuente cercana confirman, según CDN, que Marlene Martínez salió del país en la madrugada del sábado con destino a los Estados Unidos. Se recuerda que la misma cumplió una condena de tres años por su participación en el, en el ocultamiento del cadáver del menor Emily Peguero, quien fue asesinada en estado de... Gestación por el hijo. es decir, que fueron dos muertos. La noticia fue publicada originalmente por el, noticier el noticiero de la televisora Supercanal 33. Sobre estos rumores, el padre de Emily Peguero señaló a Hopperman como posible responsable de que Martínez saliera del país. Arremetió contra el abogado porque, según dijo, luego de que la sentencia ha evitado la que la familia reciba ayuda. Mm, mira. Aparte, yo no sé mucho de leyes aparte de que hubo un algo flojo de parte del ministerio público un mal manejo, ¿no? un mal manejo de parte del ministerio público eh, que se llegó se dejó llevar el populacho de, de, de, de la garabía que había y no formaron bien un, un expediente no instrumentaron bien la querella, no la, bien la querella y la no, querella no armaron contra Marlin, ¿eh? sí, sí. y no armaron bien lo que es un ¿Cómo que se llama? Un expediente. Un expediente, don Mario Martínez. Eso, eso da vergüenza. Eso llora entre la presencia de Dios. El que sale de un proceso así, lo primero es que hay un impedimento de salida. Correcto. O se Pero, tramita el impedimento. No pienso yo. Cumple también. Ella Ajá, cumplió sí. su condena también. Por eso. eso no se sintió la gente que ella se había ido. ¿no? Que... Ella cumplió su condena. Ella cumplió la condena porque sí, se da la que situación. Que ella uh -huh. supuestamente ya arribó, no le tiene un impedimento de que ella entre. Que ok, ahí, sí, ah, ahí, sí. ahí, Exacto. ahí, ahí es. Pero hay que Señora, recordarle, mire, espérate esto, hay que recordarle a la gente que, bueno, vamos, vamos a imaginar un, un momentito. Uh -huh. Ayer, que fue que Marlin Martínez salió de ahí para ahí.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 o, o qué ha pasado porque tampoco nunca nada de eso salió o sea de cuánto más o menos la indemnización la de Marlene grande, recordarle a la gente que Marlene Martínez su de año y medio y la medida de coerción fue de o sea fue de tres meses y le fue variando cada vez entonces ahí en eso se cumplieron los dos años que ya había se le había dado por sentencia mire hay declaraciones fuertes de, de, del padre de de la fallecida y, y eso es delicado a veces señor toma el control de todo eso llegamos al final del programa los Osobrosos. gracias por su sintonía y esto es hasta mañana nos vemos <risa>